Gracias a todos los amigos que nos sintonizan a esta hora de la noche en domingo Como decimos nosotros, seguramente en familia, con la pareja, con los amigos Disfrutando de este programa referentes de Avia Yala Televisión Y como ya estamos acostumbrados y es uno de los sectores más esperados El vino de Poética, vinos españoles gracias a Activo Global Importaciones Y también tenemos el vino Lazarillo, tempranillo que importa Activo Global Adelante con el sector de la tertulia de España para Bolivia, llegan al país dos vinos para paladares exigentes. Vino tinto lazarillo de la variedad tempranillo con un buque inigualable y generoso y el cautivante vino espumoso poética de la variedad verdejo y moscatel. Suave y sedoso al paladar, exclusivo de Activo Global Importaciones. Pedidos al 767-17769 o síguenos en nuestras redes sociales. me estoy sirviendo este vino espumoso poética y quiero, le he invitado, bueno, eh, vamos a hacer la primera pregunta. Toto Salcedo, ¿se sirve bebidas con alcohol? Claro, alguna vez, una cena con un buen vino, vino. me gusta mucho. Hoy nos acompaña con agua, pero... Hoy con agua porque no hay cena. <risa> ah, verdad, es, es que ya es tardecito, ya estamos ya llegando a las 11 de la noche, no. pero por favor... ¿Salud? Claro, un brindis, salud. ¿Por qué brindamos, Toto? Por tu bendición, porque te vaya muy bien en todo, porque un día te encuentres con Dios cara a cara y, y conozcas lo, de lo que hablamos y lo vas a vivir. Amén. Salud. Salud. Toto, en este sector de la tertulia son preguntas que hace nuestra audiencia y es la elección. En tu caso es agua, pero las personas que, mis invitados que no quieren responder se toman un buen sorbido. Ah, castigo. ¿no? Sí. Ah, oh, oh, oh. Es una dinámica muy interesante sí, de mi productora Cindy. Así okay. que... A ver, Toto, ¿qué piensas sobre el sexo antes del matrimonio? Bueno, todos hemos caído casi en eso, ¿no? En general, la mayoría. Uh -huh. Y no es correcto, por varias razones, hasta que entendí el motivo. Antes parecía un castigo, pero ¿cómo es posible? Y muchos argumentos que le buscamos. Claro. Pero en realidad, eh, es algo que ofende a nosotros mismos. Tú sabes que... El matrimonio es la unión de dos personas, son una sola carne. Uh -huh. Entonces se vuelven uno. Es decir, parte de mi ser, de mi alma, se va a la a de mi esposa y de mi esposa a mí. Por uh -huh. eso somos uno, dos son uno. Entonces cuando tú vas a tener sexo con varias personas, uh -huh. te haces uno con más personas. Pero parte de ti queda en las otras personas. Por lo tanto, dejas de ser el que eras. Uh -huh. Pero tú decías, tú decías dos personas, ¿no? Eh, hombre, y mujer. Hombre, mujer. hombre y mujer. ¿Qué pasa con... Lo que ahora nosotros estamos acostumbrados y en nuestro país, sobre todo, con esa normativa ¿no? de la diversidad sexual. Yo respeto, obviamente. Yo no soy juez. Muchos creen que los que creen uh -huh. tenemos una fe, nos volvemos a juez y la gente estamos viendo que hacen mal. Primero, nos uh -huh. tenemos que mirar nosotros. Segundo, amar a todos, dice la palabra. Uh -huh. No dice amar a los amorosos. No, amar a las amorosas. No, uh -huh. amamos a todos, respetamos. Yo tengo un montón de amigos que son homosexuales, uh -huh. lesbianas, también hemos trabajado con Pero ellos. Pero no entrarían en o sea, ese canon que tú acabas de mencionar, ¿no? de hombre y mujer. No, no, escúchame, uh -huh. tú tienes la relación sexual, a eso me refiero Si son entre hombre y hombre, igual hay un traspaso del alma uh -huh. Quiero que sepas que la relación sexual no es tan como se la ha vuelto tan liviana Es profunda en el efecto que tiene uh -huh. eh, Lo vas a notar y lo van a ver los demás y se van a dar cuenta que se despersonalizan uh -huh. Cuando oramos y sacamos todo lo que hay que hacer en el sentido de renunciar uh -huh. a eso Vuelven a su estado original de identidad todos, uh -huh. y te cuento que he tenido muchísima temporada, muchos peluqueros, especialmente de damas, <risa> que estaban eran homosexuales, han dejado de serlo, y muchos de ellos son pastores, en Paraguay, en Brasil, otros que estaban en Bolivia. Querido Toto, desde Cochabamba nos escribe, dicen, ¿un homosexual es hijo de Dios? Sí, si él acepta como padre a Dios, es hijo de Dios. Uh -huh. Por eso yo miro a todos como representación de Dios, son hijos de Dios. Muy bien, claro. A ver un saludo por favor con, con nuestras copas. <risa> Adelante. Vamos conociendo un poquito más en esto del sector. Te dije Toto que las preguntas son de la audiencia. Sí, no los, me gusta. Los están ahí, los hacen desequilibrar. No, ah, muy bien. No, no. A ver, eh, ¿cuál es tu posición sobre el aborto? Dice Jenny desde Santa Cruz. Obviamente que estoy en contra del aborto porque primero eso de que eres dueño de su cuerpo es falso porque uh -huh. el ADN es distinto el del bebé que está en el vientre, no es el mismo. Uh -huh. Y tercero, que la madre así escogida para dar vida, no para dar muerte. Y ella debe dar gracias de que su madre no la abortó. Entonces, por ese principio respeto la vida. Pero soy pro vida absolutamente. No te voy a decir eh, cavernícolamente, sino claro. con amor. Las veces se me ha tocado llevar a personas para que no aborten y el día de hoy me agradecen. Y otras que lo han hecho igual. Es decisión personal A ver, desde la Ciudad del Alto me dicen eh, ¿Qué opinas del ciruñaco? Igual, eh, eh, la reunión de hombre y mujer tiene que ser algo serio No es algo pasajero No es un estado de prueba, a ver cómo, va, eh, cómo uh -huh. nos va Y según cómo nos va le hacemos, no Esto es inicia una caminata de por vida no, Yo estoy contento de estar enamorado uh -huh. 51 años Con todas las tormentas que hemos tenido No es que hemos flotado en las nubes todos los años con Ay, subidas ya, y bajadas. Me ha querido estrangular muchas veces, y yo también, o sea, pasa, eso es normal, porque no somos perfectos. Pero sí podemos arrepentirnos de las cosas que hacemos uh -huh. mal, en el trato, en levantar la voz, millones de cosas como pasa, no igual con los amigos. La vamos a tener igual a tu esposa ¿Seguro? y vamos a coincidir ¿Seguro? las entrevistas. ¿Seguro? A ver, dice, ¿quién es el más renegón? Me voy a portar educado Entonces, a partir de este momento. A ver, un miembro de tu iglesia dice, un abrazo para el pastor, ¿quién es el más renegón en ese matrimonio? No hay renegones, los dos nos cuidamos de eso, en el proceso, uh -huh. ha habido, todo tiene su proceso, tu vino uh -huh. para que sea buen vino necesita un proceso, uh -huh. si tomas vino a los dos días de estar ahí no, no es bueno, <risa> igual es el matrimonio, en la medida que vas pasando y el amor es más grande que tus egoísmos, uh -huh. entonces empiezas a tener el buen sabor y te vuelves un una matrimonio de primer nivel. Marcos desde Villa Copacabana, aquí en la sede de gobierno para la gente que nos está viendo a nivel nacional, dicen, ¿usted se hizo rico con la fe?, no, más bien pobre. ¿Por qué? A ver, ampliéndose un poquito Porque claro. eh, ese es un tabú también Que hay, no Dentro de los pastores y sobre todo en iglesias eh, Igual la católica Pero señalan y manifiestan de los diezmos Por Esos pedidos que se hacen pa, A nombre de la fe A ver no, pues, A nombre de, de planes ¿no? Pero primero <risa> la cuestión es esa Cuando yo recibí al Señor Estaba casi quebrado eh, Económicamente Mi padre falleció y mientras mi padre estaba en agonía, sus socios le falsificaron firmas y lo dejaron, nos dejaron en la calle. A los dos meses nos remataron nuestras casas porque ellos se han apropiado y listo. Esa fue mi entrada con la muerte de mi papá, que era un, un ser espectacular, trabajador, etc. Poco a poco me levanté, hice una empresa, me fue muy bien eh, uh -huh. con la empresa, pero luego... Eh, Hubo la desdolarización en, uh -huh. en el año 82. No sé si estabas vivo por ahí, creo que no. Todavía, todavía. Todavía no, en proyecto, ni en proyecto. Ni en proyecto. <ríe> y ahí eh, todo lo que había ganado eh, que se, se volvió 20 mil dólares. Y encima el banco que manejaba mi dinero me hizo un juicio, que lo gané con un memorial porque tenía la razón y se acabó. Y al poco tiempo empecé a trabajar en cosas y... Un día dejé totalmente lo que era mi oficina, uh -huh. todo por los pies. Y me fui, le dije, Silvita, me voy a ir a la iglesia a trabajar, vámonos. Y yo ganaba en la congre 150 bolivianos al mes. Y mi energía eléctrica que pagaba era 175 bolivianos. Así que ahí empecé. Tenías ahí un saldo. La otra es que la gente piensa que los pastores somos rico más pato, que tenemos una piscina de dinero el lunes, luego de recaudar el domingo, y nos tiramos para, a las monedas como rico más pato y a nadar en plata. No, no funciona así. así, yo tengo mi salario, el salario que tengo por supuesto ahora no es ni el 10% por la emergencia que tenemos uh -huh. y todos tienen su salario y lo demás vamos a eso, mira, hemos levantado un canal, sí, sí. hemos levantado cinco canales, hemos levantado una radio, hemos levantado siete radios, tenemos eh, satélite, tenemos aplicaciones, tenemos personal que trabaja, etcétera, que obviamente son espirituales pero no viven de nubes, uh -huh. viven de comer y trabajar, claro. eh, yo tengo mis hijos que han podido estudiar en un colegio uh -huh. más o menos, no me, no me quejo de eso, y no vivimos por la plata. La gente piensa, yo quisiera que estén un día y pudieran ver cuánto se recauda, entre comillas, porque dice, aquí se hace en la plata, no, no funciona así. Y además, Pero me imagino que hay. Hay gente que otras, sí, de vez en cuando hay gente. O, no, no, o debes hay. conocer a otras personas. Es que depende de la cultura. En Estados Unidos es espectacular. La gente... Por ejemplo, es el una, pastor Cash. Es un tipo por supuesto, millonario. Pues, pero, ¿por qué? No porque es de la recaudación, sino por lo que hace. Él maneja negocios, tiene otros emprendimientos, etc. Hablan de cash muy mal, es íntimo amigo mío. Sí, Yo conozco donde vive, he estado con él n veces Y no es mansión, como, dicen, no? como dicen, no tiene ninguna mansión. Yo conozco su casa. La gente habla mucho. Yo, a mí me invitan a una mansión y sacan la foto de y su mansión. Y no, no es. No es. Ni, ni siquiera he pasado a la puerta. Mira, mira. Pero, a ver, esa es una, una... Isabel dice ¿Qué auto maneja Toto? Dice. Ahora estoy con un Peugeot, eh, Peugeot 20 que no me acuerdo el modelo uh -huh. Estaba antes, bueno he tenido varios autos De todo tipo, claro. ¿no? y el último que tenía Que era un auto Mercedes eh, ¿Lo compró seis, 200, o, no, o algo, no, no, o como todos, no O como todos que nos prestamos la, la verdad fue que me llamaron y me Mira usted es hombre conocido, ¿no? quiere tener un auto un poco mejor Le van a hacer un precio, ¿Y no descuento Etcétera, etcétera y me insistieron de tal manera, Luis. Tú hablabas de los medios, querido Toto, y hay otra pregunta que dice también desde la zona de Sopocachi, ¿la proliferación de medios cristianos será por fe o por negocio? <risa> Yo quisiera que vengan a ayudarnos esos que piensan que es por sí. Venga, los hago socio ya. Venga. <risa> Todos nos vamos porque venga, venga, para venga, nuestro canal socio. es difícil todavía. Sí, para el nuestro. Adelante, ¿no? Olvídate. Mira, la, la reacuadación que hacemos en la congregación ha bajado un sí. 80%. Nosotros sí. tenemos entre la clínica, el canal, la radio, las sucursales, la iglesia. Tenemos 170, 140 iglesias en La Paz, en las provincias, en todo, que sostenemos la mayoría. Hemos tenido que hacer maravillas y la gente ha tenido que recibir menos, no se le ha bajado el sueldo, sino con menos porque no tenemos para pagar. Uh -huh. y, y no es que tenemos una bodega, como te digo, claro. de, de dinero. Vivimos como vivimos todos. Ahora, ¿qué hay personas que pueden aprovechar? Seguro. Yo no puedo meter la mano a lo no por nadie, pero hablo por mí, hablo por mi esposa, porque no tendría la cara de pararme delante de la uh -huh. gente, a hablarle, ni de dinero, menos del Evangelio y vamos con un saludo un saludo <ríe> muy bien gracias a toda la gente son preguntas que siempre esperan y es un sector te no, digo que la gente comienza a comentar y, y, y esos temas son importantes también para que conozcan ¿no? muchos dicen eso no qué tal pastor que la iglesia que era, los tres medios, años y me, tres ¿no? años he estado en todos casi los juzgados en el alto y en la paz donde me han preguntado investigado la renta todo el mundo todo. impuestos todo todo han investigado con auditorías con todo y Uy. nunca han encontrado nada porque nunca hemos hecho nada. Y, ¿sabes? Les daba rabia porque, por ejemplo, antes no era eh, impuestos nacionales, uh -huh. era la renta. Y nos dieron un certificado que éramos impecables porque tú vas al canal, regalas 100 bolivianos, te dan tu factura. Ah, mira. O sea, lo facturas el Por supuesto. Muy bien. En la iglesia porque no no tenemos need, muy, ni ni tenemos eso, ¿no? Pero hacemos y cuentas. Mi... Y para terminar este punto, que es tan interesante para muchos, nosotros tenemos auditorías externas cada año. Nosotros contratamos para que las hagan. hagan. Muy bien. Y las presentamos a la Cancillería a de la Dirección gracias. de Corte. Que a su vez... Muy bien, muy bien, Toto. Gracias. He entendido todo. Eso. Bueno, eh, qué rápido pasa el tiempo. Nos vamos a ir ahora a nuestro sector bitácora. Y como siempre, encerrando este Salud de Tertulia, en Activo Global Importaciones Vinos Españoles para Bolivia. Bueno, este sector de Bitácora, eh, vamos a pedirte, hemos investigado un poquito con la producción y vamos a ver nuestro monitor para ver qué representa esta fotografía para ti, Toto Salcedo. Este es mi gran amigo, este es ¿Ya? mi pastor. Fue asesinado en Cali, Colombia, por un grupo de sicarios cuando asistía a una reunión de pastores el 15 de diciembre del 95. Uh -huh. 19 años vino a Bolivia y estremeció Bolivia con su evangelio. Eh, wow. Fue espectacular. Ya te digo la cantidad de gente. Puedes ver todas las avenidas de Santa Cruz que tú conoces claro, que bastante. Tú ¿sí? Todo esa No sé si han traído fotografías, pero es impresionante la gente cómo iba. Y todas las radios, había varios que se peleaban, en uh -huh. las unió en un solo micrófono y transmitían el mismo mensaje. Oh, este mira. es el hombre que me guió a Cristo. No está allá. Qué lindo, qué linda fotografía. Qué bueno recordarlo acá. Así es, gracias. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Aquí en Referentes. Wow. ¿Ese platito? ¿Cuál será? ¿Queso somacha? Queso es macha. Ah, no. Ese te, es del cielo. ¿Qué te provoca? Eh, del cielo. Ha bajado del cielo exactamente para mí. Sí. Y lo tiene que hacer mi esposa. se servido por los dioses, diría yo. No, no, ¿eh? por el Dios. El Diosito. Por el diosito. Y, y diosito. mi esposa lo tiene que hacer porque ella tiene la guía de Dios para hacer. Ah, yo solo yo, como. Sí, que es lindo. un trabajo también especial. Qué lindo. Mira el queso macha. Vamos a traer. Creo que en, la, en los siguientes programas el plato preferido de nuestro invitado lo vamos a tener. pero que probar. lo haga mi esposa. Ah, ya. Es que Cuando venga tu diferencia. esposa, más Por favor. ¿eh? A ver, otra imagen aquí en nuestro sector de Bitácora. La familia. Qué linda. La Chivi que trabaja en comunicación, la Silvita y Mauricio, que está a cargo uh -huh. de la iglesia prácticamente ahora también. Es la generación que ha heredado. Nunca uh -huh. les hemos obligado. Es un llamado que sienten. Y sabe que la satisfacción de Linda. Uh -huh. Ellos trabajan, están llamando a la iglesia a otro nivel. Eh, ella es comunicadora, maneja prácticamente toda la parte de programación de todo el sistema cristiano, junto con Alex, que uh -huh. es el hombre que trabaja con nosotros también, productor. No, eso me conmueve el alma, la vida, mis dos, Silvia Alejandra y Mauricio Alberto. Bueno, Toto, hemos preparado algo para ti, como sorpresa, para que uh -huh. podamos verlo, ya casi en la recta final, ha pasado, teníamos muchísimas preguntas y varios temas que tocar, pero Mucho ha, sido <risa> ha sido bien entretenido, ha sido bien y yo creo que así como disfruto yo, muchas personas han disfrutado de este programa. Lo vemos, por favor, adelante. Ahí está. Papá, bueno. yo te diría que no te canses, nunca. Que los sueños que todavía tienes y sé que Dios te ha dado y te los ha puesto en tu corazón, se van a realizar. Y sé que los vas a poder ver. Gracias de verdad por haber sembrado en mi hermano, en mí, en toda la gente que te considera un padre espiritual, haber sembrado fe. Que creo que es lo más importante. Agua. ¡Qué lindas palabras! Agua. ¡Qué lindas Agua. palabras de tu hija! Igual, conocida comunicadora en los medios, destacada. Y por supuesto tiene esa línea eh, en la cual eh, van profesando la fe a través de los medios de comunicación a muchísima gente que es seguido, seguidora de tu canal y de tu radio. Así es, así es. Y hay de todo. Te cuento que hay más no creyentes que creyentes porque la audiencia llega a todos. Tratamos de ser una iglesia, eh, una radio uh -huh. religiosa, pero uh -huh. esa es mi bendición, esa es mi... Esa es mi fortuna, los que están buscando soy millonario, soy millonario porque tengo dos hijos extraordinarios y su esposo de, de, de, de Silvita, Gonzalo, y la esposa de Mauricio, Patricia, trabajan full, su vida la dan. Yo sea que los voy a trabajar? Tú Tuvieras pedido aumento de sueldo tres veces ya con la intensidad que se trabaja. <risa> a ver, a ver, qué pasa <risa> Bueno, querido Toto, ha sido un gusto y un placer poder conversar contigo, conocerte un poquito más en... ...que no sea ni la primera ni la última... ...de que podamos compartir así de esta manera... ...y por supuesto te pediría a nuestra audiencia... ...que si les puedes compartir un mensaje, un versículo de la Biblia para nuestra audiencia de Avella la televisión y también para nosotros, ¿no? para que sea parte de nuestro camino y nuestra guía de seguir adelante en esto que nos aposiona, que es la televisión. Gracias a ustedes, son muy gentiles por haberme permitido abrirme así. En realidad casi siempre lo hago, pero no con la intimidad como ustedes han permitido. Quiero bendecir a todos los que trabajan en este lugar, quiero animarles, porque siempre el trabajo de un comunicador es incomprendido. Y permita orar por sus vidas, por sus familias, por su salud, por la provisión para este canal. Sé que ha pasado momentos difíciles, leían en el periódico Así lo es. mismo, aunque todos opinaban todo lo contrario como siempre uh -huh. pero Padre en el nombre de Jesús yo quiero bendecir este lugar a los que trabajan, a sus familias quiero que la provisión lo alcancen, que se aprenda siempre Señor a programar tu verdad tu palabra de mil maneras no solamente recitando un verso sino declarando que tú eres un Dios sobre todo Señor te pido en el nombre de Jesús que ellos vengan al conocimiento de la verdad vengan a la salvación no en el sentido que están perdidos sino en el sentido que disfruten de lo que en esta tierra se puede disfrutar que es una relación contigo te doy las gracias por el acompañamiento que me he tenido en este lugar y porque puedo hablar tu verdad con libertad y puedo bendecir a tanta gente solamente porque tú eres rey y señor de nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias Toto. Un gusto grande. honor compartir aquí. contigo. Para mí, para mí de verdad. Nos vamos de esta manera, este cuarto programa, este primer mes de Avia Ya la Televisión, el programa referentes, nosotros contentos como siempre y si Dios lo permite nos volveremos a reencontrar el próximo domingo. Adiós, Olivia.